¡Lo Logramos llegar a los 100 suscriptores. Ya está. Ahora ya puedo cambiar el nombre del canal de YouTube. De hecho, de hecho ya lo ya lo, ya lo cambié. Y es gracias a que lo puse en Facebook y, y hasta tuve amigos que lo compartieron y todos anotaron y, y nada me sentía mal de, de que hace mucho que no, no tengo ningún video así que así que nada, subí este. Pero pero es genial porque antes si antes yo quería encontrar si yo quería encontrar mi canal de YouTube Tenía que, que sentarme y tipear HTTPS, dos puntos, barra, www.youtube.com, barra, channel, barra, uccz, z -e -w -p y, s, i, -s -i -w k, l -y -p -k -n -s z, -s -q. Y es bastante difícil entrar a tu canal de Youtube, o a otra persona si yo lo quería recomendar y decirle, es fácil, solamente tenés que tipear https, dos puntos, barra invertida www.youtube.com barra channel barra z e WP Capaz es un poco más fácil si decís uc se bajo porque necesito su PERO es que, nada, me dieron bola y me ayudaron Y ahora ya hay 101 personas acá Que después de este video creo que van a ser 45 es solamente una cuestión de hacer. youtube.com barra Santiago Verón. Genial, estoy muy feliz. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias especialmente a Cirabo, que fue el número 100 y a Alejo Monay que saboteó el proyecto para intentar salir del número 100. Y por su culpa, por un momento nos vimos a hacer 98. Y, y a Leandro Weinberg, que es, es un genio, es un gran amigo Y a los amigos de Leandro Weinberg, porque se lo compartieron y lo volvieron a compartir y así Y, y nada, y a todos los que los que ayudaron eh, Y nada, voy a intentar tener alguna cosa más, más copada para poner por acá dentro de poco Y, y a ver que les guste Bueno, nada, les mando un abrazo, regalo a todos, chao, chao Ah, ya saben, si alguna vez le quieren decir a alguien de un canal de YouTube Ahí está